Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva oportunidad para aprender. En esta ocasión vamos a revisar cómo puedes hacer crecer tu red de contactos en LinkedIn. Puedes encontrar a otras personas que estén relacionadas con tu sector, contactarlas, seguirlas, también seguir páginas que sean de tu interés, acceder a grupos... Y solicitar recomendaciones a aquellos contactos que te hayan aceptado. Para ello tenemos en nuestra parte superior izquierda una lupa de buscar. Aquí puedes escribir el nombre de la persona a la cual deseas contactar. En este caso voy a realizar una búsqueda con docente de informática. En la parte superior tenemos diversos filtros. Tenemos el filtro de personas. En contactos, si es de primer grado, segundo grado o tercer grado, las de primer grado son personas que ya han aceptado tu solicitud. Las personas de segundo grado son personas que están agregadas al perfil de tus contactos de primer grado y las de tercer grado son personas que conocen a otras personas de tus contactos de primer grado. Aquí tengo la opción de Edgar Orlando Caro. Voy a darle clic en Conectar. Las notas nos sirven para expresar a esa persona el motivo por el cual deseamos tenerlo o tenerla en nuestra red de LinkedIn. Y damos clic en Enviar. Una vez tengas en tu red de contactos personas agregadas, vamos a solicitar una recomendación. Para ello, en Añadir sección, nos dirigimos a Información adicional. Damos clic en Solicita una recomendación. Aquí podemos escribir el nombre de la persona a la cual le deseamos solicitar la recomendación. Seleccionamos el tipo de relación, nuestro cargo en ese momento. Damos clic en Siguiente. y Aquí podemos redactar un mensaje a la otra persona para solicitarle tu recomendación. Se sugiere no solicitar recomendaciones a familiares, ya que esto puede restar un poco la credibilidad de tu cuenta en LinkedIn. En inicio vas a poder visualizar el número de tu red, los grupos, eventos y hashtags seguidos. Vamos a ir a grupos. En este caso busqué informática. Tenemos este grupo. Y realizamos una solicitud de atención. La ventaja de los grupos es que tú puedes encontrar a otras personas que estén relacionadas a tu sector. Y en estos grupos, mirar información que ellos compartan. Y esta acción te permitirá una mayor visualización en LinkedIn. Si deseas buscar páginas con tus temas de interés, vamos a dirigirnos a mi red. Damos clic en páginas. Vamos a Sigue nuevas perspectivas. Aquí podemos dar clic en Seguir y ya podrás visualizar las publicaciones de esa página. Si realizan ofertas laborales, también puedes estar ahí atento o atenta. Lo siguiente que vamos a realizar es la búsqueda de empleo de una manera adecuada. Para ello nos dirigimos a Empleos en la parte superior y tenemos nuestra lupa para realizar las búsquedas. Probemos con profesor de informática y tenemos estos filtros. La fecha de publicación, si ha sido el mes pasado, la semana pasada, últimas 24 horas. La empresa, el tipo de empleo, si es formada completa, medio tiempo u otra opción que nos facilite. Y aquí ya tengo mi, primer, mi primera búsqueda de instructor de informática en SENA. Y aquí puedo solicitar esta oferta laboral. Eso sería todo por esta temática. Espero que haya sido de tu agrado y vayas a tu página de LinkedIn. Empieces a agregar nuevas personas, a seguir páginas, a ser parte de grupos y buscar ofertas laborales de tu interés. Hasta la próxima.